Un 6. Ni siquiera un 2, un 3. Desaprobaba con determinación. No, un 6 me saqué. Historia latinoamericana final. Un embole, la materia, todo. Diez años intentando que la sociología me haga sentir un profesional. El chabón con título Alimentando Orgullo. Un 6. El camino de la derrota. De fondo, una explicación sobre las causas de la dictadura uruguaya. A mi grupo para lo pinciliario. Un capo. Yo Pinochet. No me vieron más la cara. Un 6. Podría haber sido un 7. 30 años un 6. Igual van Yo siempre reboné las películas, siempre pesté el shampoo, siempre doné. Hubo gente que provocó dictadoras en Uruguay. ¿Qué me estás contando? ¿Qué mirás? Además, vos sos un chico inteligente, hablas idiomas, tenés buen manejo del Excel, o eres flexibles y con buena presencia. Chequea por ese lado, Mariam. A partir de hoy me voy a poner las pilas. Sí, a partir de mañana me pongo las pilas. La charla con la almohada se extendió a todos los rincones de mi vida. La cuestión es que me saqué un 6 y acá estoy, chabón. Ahora uno.